Bienvenidos a esta serie de video tutoriales. En este momento vamos a comenzar a observar en qué consiste el material de, de, la, de la guía didáctica de aprendizaje relacionada con la atención al cliente. Y Entonces en la parte superior vamos a encontrar lo que es la presentación, vamos a encontrar el plan pedagógico aquí en la parte superior y también el programa de actividades. En el plan pedagógico podremos visualizar el diseño curricular nuestra guía de aprendizaje donde explicaremos detalladamente todo lo que debemos desarrollar durante esta acción de formación, la planeación pedagógica y también en la parte superior observaremos nuestro cronograma. En el cronograma detallaremos cada una de las actividades y cómo se deben desarrollar para que podamos cumplir a cabalidad todo lo que se requiere dentro de nuestra formación de atención al cliente. También encontrarán en la parte izquierda lo que son los activadores cognitivos. Pues aquí vemos, normalmente lo hemos ubicado uno por cada unidad. En cada uno de ellos, más adelante si usted lo desea, en la parte superior derecha va a poder hacer clic aquí en ayuda para que observe cómo puede ejecutarlo o cómo puede desarrollarlo. Y hay videos tutoriales que le podrán guiar sin ningún inconveniente. También encontramos nuestra estrategia didáctica. Todos nuestros materiales le permiten a ustedes descargarlos de una forma muy rápida como lo estamos observando acá y lo pueden descargar, visualizar en sus celulares o si lo desean lo pueden descargar o imprimir como lo quieran hacer. También encontramos eh, juegos interactivos, recuerden que nuestra guía no requiere de internet, entonces por ejemplo este es un, un ejercicio de un rompecabezas que tiene una función pedagógica muy importante, ustedes van a observarla y así vamos a encontrar todos los materiales. También encontramos la parte del material de estudio adicional, si ustedes desean, entonces aquí vamos a encontrar los diferentes eh, materiales que el, el instructor le ha entregado para que pueda complementar su formación. También los sistemas de autoevaluación, entonces encontramos unas rúbricas que le van a permitir saber cómo es que nuestro instructor le va a evaluar eh, el, la actividad que usted está des desarrollando. Eh, también encontramos una evaluación de la sesión para que usted mire cómo le pareció nuestra sesión y que también nos aporte para estar mejorando dentro del desarrollo de materiales de acuerdo a su ritmo de aprendizaje y de acuerdo a su estilo de aprendizaje. También encontramos las normas de convivencia y por último un video motivador que nos va a permitir eh, generar una reflexión con ustedes. Eh, esperamos que este material de atención al cliente sea de su agrado y que puedan aprovechar al máximo todas las herramientas que hemos diseñado especialmente para usted, bienvenidos.